Es Freddy, ¿debo continuar en esta relación? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo debo tirar la toalla en mi matrimonio? ¿Cómo saber si hay esperanza o no hay esperanza para mi matrimonio? Primeramente, déjenme decirle a, a cada uno de ustedes que mucha de la respuesta a esa pregunta tiene que ver con usted, no tiene que ver conmigo. Y, y es muy importante el día de hoy porque muchas veces en un matrimonio donde se está perdiendo la esperanza, ese matrimonio está lleno de malos hábitos. Malos hábitos destruyen los mejores amores sobre la faz de la tierra. Pero así como formamos malos hábitos, y patrones tóxicos en cualquier matrimonio, ¿sabías que si también tenemos buenos hábitos y formamos buenos patrones, ese mismo matrimonio puede tener la esperanza de Dios en esa relación? Entonces, si hoy me prestas 25 minutos de tu tiempo, te voy a dar lo que yo creo son cuatro de los mejores hábitos. No son complicados. Que si muchas veces te paras de enfocar en lo negativo y empiezas a practicar y a formar estos nuevos cuatro hábitos en tu relación, puede cambiar de no tener esperanza a tener gran esperanza. Entonces el primer hábito que quiero que cambiemos y esto se ha vuelto un hábito tóxico en mucha relación el día de hoy se encuentra y todo está basado en la palabra de Dios. Déjame decirte lo siguiente cuando obedeces lo que Dios te pide Dios bendice tu matrimonio de una forma sobrenatural Dios bendice a la persona que tiene fe para obedecer a Dios. Y entonces en Efesios 4, 27, la palabra de Dios nos dice cómo le damos lugar al diablo. Nadie quiere darle lugar al diablo. So, miren el versículo de Efesios 4, 27, nos dice así la palabra de Dios. Dice así, ni deis lugar a quién? Al diablo. Ahora la Biblia te va a decir cómo tú y yo le damos lugar al diablo en nuestro matrimonio. Ahora, Quiero, quiero darte algo que la Biblia dice. La Biblia dice esto. Dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estaré, ¿quién? Yo. ¿Okay? Dios está donde habita la unidad. ¿Okay? Ahora te voy a decir lo que Dios no dice y quiero que me digas tú, ¿quién tú piensas que habla de esta manera? Donde dos o tres están agarrados y peleados y divididos, ahí estoy yo en medio. ¿Tú crees que eso dice Dios? ¿Quién tú crees que dice eso? El diablo. Y la manera y la razón que te lo pongo de esa manera el día de hoy es porque muchas veces el diablo es quien está en medio de nuestro matrimonio. Ahora yo les he dicho a ustedes que el matrimonio no es de dos, el matrimonio es de tres, pero ¿qué tal si este domingo yo te dijera que el matrimonio tiene competencia y a veces es de cuatro. Porque en el jardín había dos, Adán y Dios, después Dios, Adán y Eva y después sabes que en el jardín había un cuarto. ¿Cómo le doy lugar al diablo? Y este hábito es tal vez el hábito más tóxico que no deja que Dios obre en tu matrimonio. So, ¿Cómo damos este lugar? La Biblia no lo dice, es simple. Dice versículo 28, dice, El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y después dice así, ninguna Palabra corrompida salga de que de vuestra boca Pero la Biblia nos dice en el versículo 26 Airaos Freddy es pecado enojarse No Algunos de ustedes están diciendo gloria a Dios gloria, Ya ves vieja te dije no es pecado Escucha y, y escuchen lo que les voy a decir el enojo es bueno. ¿Cómo en el mundo el enojo va a ser bueno? El enojo es una emoción dada por Dios que algo no está bien y algo te está molestando. Si te maltratan a uno de tus hijos en la escuela, te enojas. Y vas y hablas con el director de la escuela y le dices, algo necesita cambiar. El enojo no es malo. El enojo es una emoción dada por Dios. El problema con el enojo es cuando dejas que el enojo te controle a ti. Entonces la Biblia dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Enojarse es pecado en el matrimonio? No. El mal hábito que hemos formado tal vez desde nuestros padres y desde temprano en nuestro matrimonio es que nos acostamos enojados muchas veces por varios días, varias semanas, varios meses y no sabemos resolver nuestras diferencias, nuestro enojo y a través de dormirnos enojados Dios dice en su Palabra que ese mal hábito le ha dado lugar al diablo. Y si hay un hábito que puede transformar tu matrimonio, es decidir hoy, y esto le va a dar esperanza a tu matrimonio, no nos vamos a acostar enojados. Repítanlo conmigo, por favor, no nos vamos a acostar enojados. ¿Por qué? Porque cuando nos acostamos enojados, le damos lugar al diablo. Es increíble que hay momentos que te acuestas tú y ya sabes, estamos dormidos en la costra del colchón o en otro cuarto. Y el diablo, y tú piensas que estos pensamientos vinieron de ti y te empieza a decir, tú debes divorciarte. Esta persona no te ama. Este matrimonio no tiene esperanza. ¿De dónde viene eso? De darle lugar al diablo porque no obedecimos. No porque te enojaste. No porque algo necesita cambiar en tu matrimonio. Sino porque desobedecimos la palabra de Dios. Le dimos lugar al diablo porque nos acostamos con nuestro enojo. En el matrimonio habrá enojo. En el matrimonio habrá diferencias. Los buenos matrimonios no son matrimonios sin enojo. Todo el mundo se enoja porque es una emoción dada por Dios. Pero los buenos matrimonios son matrimonios que saben procesar, hablar y poner su enojo a un lado y crecer. ¿Cómo hacemos esto sanamente? Número uno, ¿ok? en consejería te puedo decir lo siguiente el día de hoy, a través de 20 años de consejería yo te puedo decir en tres minutos con una pareja en mi oficina si va a haber esperanza o no va a haber esperanza para ellos. Así, así. Usualmente le doy permiso a la mujer de hablar primero, las mujeres vienen primero. Y si el hombre no puede aguantar y la empieza a callar y no le da su tiempo. O viceversa, si lo hacen enfrente de mí, donde no hay expresión de emociones, no hay libertad para crecimiento. Los peores matrimonios o la base es un matrimonio donde alguien no tiene el derecho a quejarse. Escucha lo que te acabo de decir. En todo matrimonio debe haber libertad y confianza para que tu cónyuge venga a ti y diga, tengo una queja. ¿Cuántos de ustedes, y he usado la ilustración antes, ¿cuántos de ustedes han comprado algo en, en una tienda? Alcen la mano, por favor. A mi esposa le gusta ir a la tienda Target en Estados Unidos. La póliza de regreso de ellos es excelentísima. Si tú compras algo, algo no te gusta, no te hacen preguntas. Y lo que he dicho muchas veces es que muchos de nosotros nos casamos mintiéndole a la otra persona. Porque en toda tienda, si tú comprases algo, vamos a decir que compras un artículo, agárrame por favor el día de hoy. Y antes de comprarlo, preguntas a la persona, oye, este, te puedo preguntar, ¿cuál es la póliza de esta tienda en devolución? Si no necesito el artículo y dicen, no, oh, nosotros tenemos una póliza excelente. Si algo no te gusta, tienes 90 días, aunque abras el paquete para oh, devolución. Excelente, excelente. Pero vamos a decir que el próximo día regresas con tu recibo, Regresas con el artículo, ni lo abriste el artículo. Y regresas y vas al mostrador de devolución y hay un letrero ahí que dice, no devolución, no cambio, lo compraste, es tuyo, aguántate. Te quiero hacer una pregunta, ¿irías de regreso de compras ¿A esa tienda sí o no? Yo no iría. ¿eh? Porque la atención al cliente no sirve para nada. Déjenme decirles cómo citamos y cómo tiramos anzuelo. cuando estábamos citando y tu novia venía a ti con una queja? Sí, mi amor. Yo nunca te voy a herir. Yo nunca voy a ser como ese otro novio. Yo no te voy a tratar como tu papá. Yo te voy a cuidar mi morenita bomboncito. Y esa mujer dijo, hey, este hombre tiene un increíble mostrador de atención al cliente. Después nos casamos. La misma mujer va al mismo hombre y él dice, cállate, ya te casaste conmigo. Si no te gusta, lárgate de la casa. Que al cabo que yo trabajo, tú no haces nada todo el día. Champlet ha callado el día de hoy. Y entonces lo que estamos mirando el día de hoy es esto. En toda relación para crecimiento, necesita ver espacio para atención al cliente. Próximo, si me traes una queja, recuerden, el enojo no es pecado. Es pecado cuando nos acostamos con nuestro enojo. ¿Por qué nos acostamos con nuestro enojo? Porque no sabemos quejarnos saludablemente. En toda relación necesita permitirse queja. Ahora, escucha lo siguiente. Próximo, no te avergonzaré cuando me traes la queja. Y no te voy a cobrar el día de mañana bien caro. En mucha relación tristemente. Actuamos de esta manera. Está bien dime lo que me quieras decir. Pero vas a ver la próxima semana. Como yo te voy a agarrar a ti. Cuando tú cometas un error que a mí no me gusta. Mmm, me las vas a pagar. O muchas veces alguien confía algo en ti. Tu cónyuge confía algo en ti. Y después se lo echas en cara. No se puede criticar en el matrimonio. Criticar es atacar el carácter de la persona. Tú no sirves para nada. Tú no eres un buen padre. Tú nunca haces nada bien en la casa. Tú no sabes cómo limpiar. Eres igual que tu mamá. Tu padre me advirtió. Eso criticar no es permitido. Quejar es diferente. Y tomen nota de cómo quejarse, por favor, el día de hoy. ¿Podrían tomar esta nota el día de hoy? ¿Listos? So, tenemos un pleito el día de hoy. Y yo voy y le digo a la persona, es tu culpa. Eso es criticar a otra persona. Eso es poner la carga sobre otra persona. Airaos, pero no pequéis. So, yo voy a él y le digo, Eli... Um, el, el día de ayer, um, tú me dijiste unas palabras. Quejar no tiene que ver con la otra persona. Anoten esto, por favor. Quejar tiene que ver con cómo yo me siento. Hay una diferencia. Quejar no tiene que ver con la otra persona. Quejar tiene que ver con cómo yo me siento. Entonces, so, watch. So, una pareja está aquí y el esposo le prometió que la iba a llevar a cenar y él se ocupó en el trabajo o haciendo otras cosas y no la lleva a cenar como le prometió. Pero ella como buena esposa, porque está escuchando a Freddy en la iglesia, no le dice nada, pero bien que toman nota las mujeres. Cuidado. ¿eh? Cuidado. Y entonces él regresa del trabajo. Ella tuvo un mal día. You know, tal vez tengan dos hijas vamos a pretender el día de hoy, tal vez dos hijas y ella le di tuvo un mal día con las muchachas a veces pasa la vida pasa amén y ella le dice tú me prometiste siempre estás ocupado en el trabajo nunca tienes tiempo para nosotros se está quejando o está criticando no lo acaba de atacar eso no es queja fue hacia él y esa es la cosa que ustedes no saben cómo quejarse. Solo sabemos criticar. Escuchen, quejar es que él llegue del trabajo, tal vez está llorando, se limpia las lágrimas ella, le pregunta cómo estuvo tu día y que ella diga, tu, tuve un día pesado hoy. Que él coma tal vez, porque es bueno que el hombre coma, porque cuando el hombre, el, hombre, el estómago y el cerebro y las emociones de un hombre, Dios las conectó. Hombre, si ustedes me entienden o no, hay algo que un pedazo de bistec hace en, el, en la panza de un hombre y sus emociones, no te lo puedo explicar, pero le viene una sonrisa a la cara. Y ella le dice a él lo siguiente, mi amor, siento yo que yo necesito un tiempo a solas contigo, tal vez soy yo. Tal vez soy inmadura en pedirte esto tal, y no tiene nada que ver contigo. Tú eres un buen proveedor, tú eres un excelente esposo, eres un excelente padre. Pero no, no sé por qué, no te lo puedo explicar por qué, pero siento que yo necesito un tiempo a solas contigo. No, no sé por qué, me siento abrumada en la casa ahorita. Si podrías hacer un tiempo para mí, para salir juntos, yo te lo agradecería. Le dijo la misma cosa, ¿sí o no? Se quejó esta vez y todo tenía que ver con cómo ella se sentía. Cuando tú atacas a una persona, lo que estás haciendo es como, y perdonen la expresión, pero no sé de qué otra manera ponerlo, es como meter una rata en una esquina. Y la rata va a pelear para salirse de esa esquina. Pero cuando tú le das la oportunidad a una persona de ayudarte, le abres espacio a la persona, de decir, oh, yo puedo suplir las necesidades de esa persona. So, ¿Es permitido criticar en un matrimonio? No. Pero sí es permitido quejarse. Quejarse no tiene que ver con hablar mal de la otra persona. Eso es criticar. A veces les digo, um, les digo por ejemplo... A veces tenemos grandes problemas simplemente porque no sabemos comunicar bien. Quejarse no se trata de ti. Quejarse es sobre mí. Eli, el otro día yo vine a la casa y mira, tú estabas en el teléfono como por media hora después de que entré en el trabajo. Y la verdad me, me, me sentí, tal vez soy yo, yo sé que tú no lo hiciste a propósito, yo sé que ya ni te recuerdas. Yo sé que a ti ni te entra en la mente, pero a, a mí me gustaría que cuando llegue del trabajo podamos platicar un poquito. O le puedo decir, ¿sabes que Tú siempre estás en el teléfono, en el argüende yo no sé qué tú haces todo el día. Eso es criticar. Y muchas veces lo que hacemos, lo hacemos mal. So, En un buen matrimonio nos enojamos. Y no es pecado enojarse. En un buen matrimonio dialogamos. En un buen matrimonio no criticamos. En un buen matrimonio expresamos nuestra queja que tiene que ver conmigo. Porque lo peor que puedes hacer en un matrimonio es darle lugar al diablo. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estaré que yo. Entonces les voy a llevar a número 2 el día de hoy Voy a ver cuántos, um, cuántos puedo dar el día de hoy Tal vez solamente de 3 Pero el 2 tiene que ver con el 1 Y si el 1 no está bien el 2 no lo van a hacer Pero el 2 tal vez sea más importante que el 1 Pero nunca vas a llegar al 2 si no puedes resolver el 1 ok Si la palabra de Dios dice que donde 2 o tres están congregados en mi nombre Ahí estaré yo Ese versículo tiene que ver con la oración Yo creo que la herramienta más poderosa para tu matrimonio Es que cuando estén en momentos de debilidad En momentos de pleito Sea con tus hijos, sea con tus finanzas sea con el uno al otro Oren juntos Escuchen esto, esto es muy importante El diablo nos quiere solos El lobo siempre va por la oveja descarriada El diablo quiere que estemos aislados El diablo quiere que empieces a mirar a otra persona en las redes sociales Pensando que es mejor que lo que ya tienes Eso es lo que el diablo quiere el diablo quiere que vivas en un mundo de fantasía, creando un mundo que no existe, que es mejor que tu mundo real. El diablo vive a través del desánimo, el diablo vive en la división y el diablo viene a golpearnos hasta matarnos. Pero si dos de ustedes están de acuerdo... Si dos de ustedes dicen tenemos problemas, pero vamos a orar juntos a través de nuestros problemas. Unidad, es increíble, ¿no? En Génesis 2 Dios hizo a Adán y a Eva. Los dos se convirtieron una sola carne. Esa palabra significa unidad perfecta. En Génesis 3 Satanás atacó a Adán y Eva. Y entra la división ¿Dónde entró la división? Cuando Adán después de la caída del hombre Rechazó a Eva Se separaron escondiéndose detrás de hojas Cada vez que veas unidad en la Biblia El diablo ataca unidad El diablo ataca en el punto de la unidad Pero la unidad es la forma que lo vencemos a él. Cuando el diablo te ve orando, él no puede hacer nada. Problemas va a haber, diferencias va a haber. La unidad de un esposo y una esposa unidos en oración. Así es como se vence el diablo. Y por esto es que el diablo no quiere que aprendamos a resolver nuestras diferencias. Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Tú no vas a orar con una persona con la cual sigues enojado y enojada. En vez de orar juntos en la noche, nos estamos maldiciendo nuestros pensamientos el uno al otro cuando te sales de la recámara porque no sabemos resolver conflicto. Y por eso te dije lo siguiente. Si no haces número uno, nunca vas a llegar a número dos. Y número dos puede ser más importante que número uno. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, dice Dios, ahí estaré yo. Freddy, yo siento que este matrimonio es una maldición. Donde dos o tres están en mi nombre, orando, ahí estoy yo. Dios no mora en división, el diablo mora en medio de la división. ¿Quién le ha dado lugar al diablo? No deis lugar al diablo. ¿Dónde le dimos lugar al diablo? No resolvemos enojo, no resolvemos conflicto. El asesino del matrimonio es el diablo. El diablo trabaja a través de nuestro enojo. El diablo trabaja a través de la falta de unidad. La gran ofensa el, el día de hoy es que no tenemos o decimos que no tenemos salud emocional. El asesino de matrimonio número uno sobre la faz de la tierra es el estrés. Dios no nos diseñó para operar bajo estrés. Estamos estresados todo el tiempo. Bajo carga todo el tiempo. Pero la Biblia dice, especialmente Jesús, dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Wow. Cuando estamos ansiosos y afanosos, es porque estamos divididos y no estamos orando. Dios no te diseñó para vivir bajo estrés. Dios no diseñó el matrimonio para vivir bajo constante estrés. ¿Por qué vivimos bajo constante estrés? Porque no estamos orando. Yo te garantizo que si estás teniendo diferencias matrimoniales. Estos dos malos hábitos ahorita se encuentran en tu matrimonio. Cállate, no hablan, y, y, y déjame decirte lo siguiente, y esto se lo tiro a los hombres un poco, ¿okay? dos cosas. Esto de decirle a tu esposa que no van a hablar y pretender que tienes un buen matrimonio, tú no tienes un buen matrimonio. Tú eres un controlador y un manipulador. Dos, ningún esposo se casó con su mamá. Ya tiene una mamá, no necesita otra mamá. ¿Me están agarrando la onda las mujeres el día de hoy? Yo no quiero una mamá, ya tengo una mamá. Quiero una compañera. ¿Mujeres? Tú puedes ser la mayor desanimadora o animadora de tu marido. No hay en medio. Nadie puede herir a un hombre como su esposa y nadie puede animar a un hombre como su esposa. Vida y muerte están en el poder de la lengua. Hombres, tenemos que ser suficientemente hombres para recibir queja. Mujeres, el ego de un hombre es lo más sensible sobre la faz de la tierra. Tú lo criticas, ya, ya perdiste ahí la batalla. Todas estas son cosas que debían decir lo siguiente. Por esto es que nos preguntamos, hay esperanza, hay esperanza. Porque seguimos practicando malos hábitos en nuestros matrimonios. ¿Cómo podemos ayudarnos? No nos vamos a preocupar, vamos a orar. Algunos de ustedes deben hacer una lista de los problemas más grandes. Tal vez es, tal vez es la salud de tu mamá. Tal vez son tus finanzas, tal vez están preocupados por sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas en su matrimonio que a veces te preocupan? Alcen la mano, por favor. Todos, hasta alcen la pierna si gustan. Y voy a terminar aquí, voy a guardar ciertas cosas para otra semana. Pero escuchen estas últimas palabras y ya me callo el día de hoy. ¿Qué? Las necesidades íntimas de una mujer y las necesidades íntimas de un hombre son completamente diferentes. Las necesidades sexuales de un hombre y las necesidades sexuales de una mujer son completamente diferentes. En una encuesta que se hizo, y escúchame, le preguntaron a las mujeres, ¿qué tú miras como intimidad? Y las mujeres dijeron lo siguiente. Cuando mi esposo ora conmigo, me siento muy segura en él. So, so, so, miren lo que está pasando el día de hoy. Usualmente, y déjenme decirle a los hombres, nosotros nos callamos, no hablamos, no decimos nada, porque el hombre internaliza los problemas. El hombre, cuando no tiene una solución, no le gusta hablar, porque el hombre fue alambrado, para resolver problemas Y cuando el hombre no tiene respuesta O no sabe cómo resolver el problema No dice nada ¿Me están entendiendo? Por esto a veces le dice a tu marido ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la renta? ¿Qué vamos a hacer? Y, y él trae, you know Está mirando la bolsa acá Y no, no trae ni un chavo acá Y ya le debe a tu mamá dinero Y tu mamá se anda quejando contigo Ay, chanfle y dice la mamá que se va a venir a vivir contigo ahora, la suegra. Y, y, y, y entonces miren lo que está pasando. O están preocupados por un hijo en droga, o están preocupados simplemente por rebeldía, o están teniendo ustedes problemas, diferencias matrimoniales. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones, con acción de gracias y ruego delante de Él. So, so, so, Mira lo que acabamos de hacer. Te acabo de dar dos cosas que mucho matrimonio hace mal repetitivamente todos los días y cansa todo matrimonio. Y te acabo de decir que si puedes hacer estas dos cosas bien, puede darle esperanza a tu matrimonio. Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Hagan una lista de todo lo que te preocupa. Escríbelo. Y encuentren un tiempito diario para ya no afanarse. Para ya no quejarse con el uno al otro, para ya no atacarse el uno al otro. Sino para encontrar dos o tres o cuatro minutos para orar. Y, hombre, si puedes tomar el liderazgo de esa lista. Y simplemente decir, Padre, no nos alcanza el dinero, Señor. Tal vez no hemos sido buenos administradores, Señor. Pero Señor, ya estoy cansado de pelearme, no me quiero pelear con mi mujer, no le queremos dar lugar al diablo. Padre, ¿podrías de alguna manera ayudarnos con nuestras finanzas? Yo, yo conozco hogares donde a veces los esposos siguen batallando con una adicción, con alcohol, con pornografía, con droga. Y la esposa ya está cansada. Bueno, ¿y por qué no hablar con Dios eso? ¿Por qué no decirle a Dios, Dios, tengo un problema, quiero parar, no he podido parar, le molesta a mi esposa, no quiero perder mi matrimonio. Dios, podrías ayudarme de alguna forma a batallar esto. Podrías darme la gracia, podrías llenarme de tu Espíritu Santo. Señor, tenemos un hijo rebelde, Señor, no es nuestro Señor. Yo les he dicho a ustedes, yo no tengo confianza en mis hijos. La Biblia dice que no pongas confianza en el brazo del hombre. Pero sí confío en las oraciones que puedo hacer por mis hijos. ¿Tienes un hijo enfermo? ¿Puedes afanarte o puedes qué? Donde dos o tres están congregados en mi nombre. Ahí estaré. ¿Tienes un hijo rebelde? ¿Puedes afanarte, quejarte, decir qué cosas no hicieron bien? Que no son buenos padres. Donde dos o tres están congregados en mi nombre. Ahí estaré yo también. No sabes qué decisiones es. No saben dónde se van a mudar. No saben dónde van a vivir. No saben acerca de su futuro. Donde dos o tres están congregados en mi nombre. Ahí estaré que. Bueno, les tenía cuatro. Pero solamente llegué a dos el día de hoy. Porque yo creo que esos tal vez sean los dos hábitos no presentes en mucho matrimonio que si podrían estar presentes el día de hoy podrían darle la esperanza de dios porque cuando obedecemos la palabra de dios dios pone una cobertura sobrenatural para ustedes que caminan en fe dios les bendiga en obedecer estos simples pasos prácticos de cómo voltear malos hábitos, malos patrones para practicar los patrones de Dios. Para abrir las puertas del cielo sobre nuestros hogares. Oremos juntos, por favor, el día de hoy. Padre, le amamos a usted y agradecemos la oportunidad de escuchar tu palabra. ¿Podrías ayudarme a ser un hacedor? Te pido, Padre, que des gracia, que des misericordia. A cada hogar que ha escuchado estas palabras. Te pido que ya no vivamos enojados, acostándonos, dándole lugar al diablo. Te pido que tengamos valentía, humildad para aceptar queja de nuestro cónyuge, poder escuchar. Te pido, Padre, que nos ayudes a anotar todo lo que nos preocupa. Y en vez de afanarnos, hacer una lista de oración y orar juntos como pareja ayúdanos el día de hoy te lo pedimos a través del nombre de Cristo y todos decimos el día de hoy de todo corazón gracias a cada uno de ustedes que nos considera su iglesia es por su generosidad que hemos podido lanzar freddydeanda.com para ayudar a miles alrededor del mundo con la palabra de Dios muchos de ustedes mandan mensajes y dicen Freddy este ministerio ha transformado mi vida. Yo sé el poder de la palabra de Dios. Si Dios toca tu corazón y te lo pide en oración, nos gustaría invitarte a formar parte de nuestra familia de donadores para que la palabra de Dios se siga sembrando en todo el mundo. Hoy pido a muchos de ustedes que se unan. Hay un comentario. Aquí es el primero. Y si no, vayan a freddydeanda.com, Ahí podrán ver todo lo que ofrecemos gratuitamente. Y también hay un enlace que dice donaciones. Sabemos que todo lo que usted pone para la obra de Dios, la palabra de Dios, será multiplicado. Da tu mejor ofrenda, pero solo hazlo si Dios te lo pide. Muchas gracias y bendiciones para su hogar.